Perfecto, ya. Sí, debemos Estamos estar al aire. excelente al aire. A ver, hola, hola Crayola, buenas noches. Hola queridos amigos de Corazón de Radio, qué alegría. Buenas noches, buenas noches. Este martes 7 de febrero del 2023, deseo de corazón que se escuche claro porque vamos a tener un programa muy bonito, vamos a, a, a charlar sobre un, un tema romántico, pues de los que me gustan, ya me conocen, bueno, y los que no me conocen, pues ya me van conociendo. <risa> sí. Que aquí me, me aprovecho un poquito de, de mi querido amigo, Raulito, mi queridísimo Raulito, eh, Rodríguez Lucio, amigo, corazón mío, ay, muah, la sabiduría, bueno, pues es que no puede ser de otra forma, ¿qué estoy diciendo? Estamos al aire perfecto. Esa voz me encanta. Ahora si sí, el micrófono sí. no nos falla, todo. Sí, a ver, deja el chico yo. Sin que... falla, sí, fallas, mi querido Raulito, Voy a chicar porque rápidamente. Que esto es sí, una cosa sí, profesional, sí, perfecto, bien hecho. Venga. Sí, bien. Bueno, el martes pasado estuvimos platicando un poquito mm -hmm. acerca de los espartanos. Ya, sabe, yo, oh, mis espartanos, ¿dónde está mi Leónidas? Mm -hmm. Que tus, ando buscando y no lo encuentro. 300. ¿Dónde espartano? están mis 300? Que luego ya vimos que no eran 300, que eran un montón, <risa> con esos torsos luchando en Grecia y que los persas se andaban dando ahí sus buenos tiros bueno qué, qué maravilla es la historia de los corazones y más cuando la comentamos pues esta manera amable bonita y eso por eso me encanta platicar y comentar contigo mi querido roberto te quiero mucho pero eres un maestro para mí y para muchos porque bueno pues porque conoces y te encanta la historia y la platicas muy amena que así me hubiera encantado me lo hubieran platicado en el colegio. O sea, si yo hubiera sido tu maestro... Puro 10. O, o sea, ah, serías ah, una historiadora ahorita. Ah, ahorita sería, pero de carrera, de ¿eh? De carrera, sí, ah, sí, sí. Se me fue aquí un poquito, ya ando aquí descomponiendo. Ver, sí, sería sí. De, de carrera una una una historiadora. Porque corazón es loco. Bueno, pues ya cuando me junto aquí con los grandes y buenos amigos... Este, les digo, ay, por favor, pues, préstenme el, el libro de cuarto, de historia. O el de quinto, si son tan amables. Y bueno, este, eh, ahí está gracias. Siempre bien lindos, dicen, Leti, no te portifiques. Así que bienvenidos todos ustedes. Febrero, mes del amor. Mes de, de las ventas nacionales en nuestra República Mexicana. Pues si el amor lo tenemos que celebrar todo el año... No nada más febrero, pero bueno, pues sí, pero... claro. Se nos queda ese chip, ¿no, mi querido Exactamente, sí, sí, sí. ¿Por sí. qué? Porque de niños que el osito, las flores... ¡Ay, las flores! Yo sí quiero flores en San Valentín. <risa> pero, ¿qué creen? Raulito nos va a dar un regalazo para el 14 de, San, el 14 de febrero, el día de San Valentín. Porque ese día en FM... 89.5 a las 11 de la noche los invitamos. Solo vamos a estar él y yo en ese programa porque todos los que tienen pareja pues andan emparejados, ¿verdad? <risa> sí. Y acá nosotros sí, sí. pues acá nos dejan. Va a estar difícil. Va a estar que difícil haya, sí. que nos acompañen. <risa> es más, teníamos una invitada muy bella, pero dijo pues voy a andar con mi marido. Ustedes disculpen sí. muchachos. <risa> <risa> sí, sí, pero esta belleza va para la próxima. Pero aquí estos corazones. Eh, lindos como es el tuyo y el mío que ahorita nos toca andar buscando a Marco Antonio y tú a la Cleopatra ya nos falta poco para encontrarlos mi Raulito pues tú y yo vamos a estar el 14 platicando acerca del San Valentín histórico Así que ese es, es otro tema Así es, sí, ese no sí, es sí, el sí. San Valentín del chocolatito ese es ese señor sí existió Sí existió. Sí existió. Ahí sí. está, ya, ya es, ven. Eso es lo importante de ese programa. Siempre buscando el perfil histórico a todo. Bueno, te, esa es la sorpresa y ese es el regalo. Bueno, entonces, en 89.5 FM, próximo 14. Ahí sí. vamos. A estar, de hoy en 8. De hoy en 8. Que claro, hay esa oportunidad bella que te agradezco, querido. Raulito, productor, amigo, querido, de que yo me llevo mi computadora y pues acá con mis corazones, porque soy una corazona total, pues ya les pongo el Facebook Live desde allí, desde, desde los estudios. Benditos a todos. Pues entonces andábamos con los griegos la semana pasada, allí correteando yo a mis espartanos. Total, eran unos fregones, unos guerreros. De first class, de primera eso clase. Eso que ni qué. eran. ¿Verdad? Sí, ya sea torso, desnudo o no. Ay, porque, ¿por qué no? Película, eh, sí, había sí. metal, pero eran unos grandes guerreros, gente increíble, de eh, seguramente muy atléticos, eso sí estoy seguro. Ay, sí, yo me imagino. Sí, sí, no, entonces, este, de, lo mejor, de lo mejor. Muchachones, sí, pero sí, sí. de ahí que creen que hoy, le dije, bueno, oye. Y el gladiador, mi romano, ¿dónde andan los romanos? Pues esos romanos nos cantaban mal las rancheras. Ay, no, no, no, <ríe> Bueno, Leti García sí. no, soy una no, pecadora, no, ¿verdad? Sí. Pecadora. Sí. No. Pero, pero, pero es febrero, hombre, ¿no? Entonces ¿sí eso. No, no, estás se... a tono con el mes, digamos que es. está <ríe> bien, está bien. Ay. Sí. Entonces le digo, <ríe> ay, este mes de febrero, mi adorado Raulito que nos hables un poquito de los romanos, en especialmente, como te comenté, de Marco Antonio y la guapísima, bellísima y sublime divinidad de Cleopatra. A Muy ver, ¿Qué bien. me puedes decir de, de esta eh, mujer preciosa de esta mujer? Cleopatra, mi querido Raulito, comenzamos primero las mujeres, este bueno, Cleopatra. Sí, y luego del apuestísimo eh, Marco Antonio. Marco Antonio. Eh, Pero primero por Cleopatra. Cleopatra era una reina egipcia, eh, okay. eh, estaba en, en Egipto en los tiempos de Julio César y de Marco Antonio cuando estaban los personajes más conocidos de todos ustedes, tanto en el cine como en la televisión, Julio César, Marco Antonio, eh, de, toda la gente del primer triunvirato, eh, pues este, eh, en esos tiempos estuvo de reina Cleopatra. Cleopatra era una descendiente... De, no creas que era de sangre egipcia, sino de sangre griega. Ah. Porque eh, los Ptolomeos, que es la dinastía que gobernaba Egipto, eh, era una dinastía que venía de un general eh, de Alejandro Magno, griego, llamado Ptolomeo. Así es que eh, estos eh, reyes, ptolomeos se casaron solamente con griegos pero gobernaban Egipto a nombre de Grecia. Por, para que más o menos ustedes me entiendan. En tiempos de Marco Antonio, Julio César, eh, Pompeyo, eh, solo quedaba un solo reino griego. Todos los reinos que eh, cuando se divide, el imperio de Alejandro Magno, hubo, se hizo como varios cachitos. Pero el último pedazo que quedaba... Libre era Egipto. Egipto era un reino griego o alejandrino gobernado por, eh, eh, por Ptolomeos que eran griegos, no eran morenitos, no eran, morenitos, no, no eran, o sea, eran bellos, porque digo, eran, una pues, sí, sí, sí. Es un... eran como era, parecidos era, a los era. 300 este, ah, o, sí. o, las, o las espartanas, como quieras decir. Entonces, Cleopatra. Y no era exactamente una morenita como a veces la ponen en algunas partes, sino eh, más ¿En bien como una ¿eh? película. Bueno, a Cleopatra la hizo eh, esta, la Elizabeth, es Taylor. Elizabeth Taylor. ¿no? Eh, eh, es, eh, es probable Parecido. que la Cleopatra histórica haya sido muy parecida a Elizabeth Taylor blanca así este como hojasos azules y todo, eh, bueno. era descendiente de Ptolomeo y, y ellos nunca se mezclaron con egipcios entonces eh, había esta cuestión racial y se sentían griegos así es que a Cleopatra hay que identificarla como hemos visto con lo griego entonces Rey, y ella, pues ella era griefe, era eh, en Egipto sí, ¿Era de descendencia eh, griega aunque viviera en Egipto? Era, digamos, iba a ser a, a final de cuentas la última reina egipcia. ¿sí? Entonces, este eh, bueno, eh, egipcia, sí, de Egipto, de, reino, eh, de, de este reino alejandrino que posteriormente, gracias a ese amor que tuvo con Marco Antonio, bueno, la verdad es que fue una catástrofe para Egipto, e iba a acabar en manos de los romanos. Ahorita me dices cómo se conocieron. Ahorita te digo sí Ay, sí. Pa, pa, pa. César sí, Cleopatra. Él era Cleopatra. Cleopatra. Y el apuestísimo Marco Antonio. Bueno. Ya no hay no. Marco Antonio. O sea, están muy escondidos. ¿no? Sí, Tendré que ir a Grecia. Va, va, <risa> Mar, Marco Antonio era el principal general o lugar teniente Ajá. de el gran Julio César. Sí. Sí. Julio César que es el que le dio la grandeza a Roma, el que invadió Francia en las Galias, que formó, digamos, un, un enorme ter territorio para acrecentar lo que se conocía como la República Romana, no, no era imperio todavía, pero Julio César estaba pensando en convertirse en emperador. Bueno, ese gran ayudante que tenía, bueno, que lo utilizaba para todo, era Marco Antonio. Y Marco Antonio, este, ya que muere Julio César, se convierte, digamos, en, eh, eh, en un gobernante romano, junto con el eh, sobrino de Julio César, que era Octavio César Augusto. Entre ellos dos iban a gobernar como, Roma. Marco Antonio es un general de generales, casi como, como un, máximo... Super Máximo el gladiador. No, <risa> no, no, era de, de noble no, estilo. Bueno, era no, este... Era, era... un general, un general, así, un de, general, general de, de, de las puras ah, confianzas adelante. También que tú no te pierdes, que sí. eres muy listo. Claudio Márquez Pasi. Sí. Gracias. Ay, bien, Claudio, bonito. hola, ¿cómo hola, estás, con Claudio? gracias. Albrevito bueno, Landeros, gracias por acompañarnos Pedro Acuña, ah. bendito eres Gracias por estar con nosotros Aquí un ratito Saludos. O sea, ay, Estamos también ya a... Transmitiendo en Ecos de la Antigüedad De Facebook, obviamente claro. En tu página, Letigarfias, <ríe> Gracias Las dos, gracias. la unión hace la fuerza Claro, super equipo, <ríe> bien sí, Bueno, sí. y luego De mi super general Bueno, Super cinco estrellas, era la mano derecha de Julio César. Era la mano derecha de Julio César y se convierte en uno de los integrantes para los que estuvieron en la escuela, fueron a la clase de historia, les dicen el primer triunvirato de Roma, Julio César, Pompeyo y Craso. Así como Julio César, te lo, Pompeyo y Craso te lo ponían en... ...en la clase de historias y tal cual... Híjole, ...segundo trumbirato... ...Marco Antonio... Eh, ...Octavio... ...Octavio César... ...que heredó el título de, de su tío... ...y eh, el otro... ...ay se me olvidó... César? ...Octavio César Augusto... ...era parte del segundo trumbirato... ...y Marco Antonio... ...el otro, ah, Lépido, era el tercero... ...pero Lépido lo hicieron rápido a un lado... Y realmente quedaba entre dos, este, de, de, digamos el gobierno, Marco Antonio y Octavio César Augusto. Entre Donos, esos... Fíjate, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nombre les ponían? Parece como de telenovela, ¿no? Octavio César Augusto. <risa> sí. Pero imponente. Pues sí. Ese era el, el gran Marco, Marco Antonio. Sí. Marco Antonio totalmente nacido en Roma, bueno siendo... Sí, un... sí, sí, sí. Sí, era este... Criado, pues, estudiado, hecho, sí, formado... Sí, sí, sí. En Estuvo las, en las líneas. conquistas de las Galias que hizo Julio César, que fueron las más importantes que hubo en Roma, digamos, la, en donde la maestría tanto de Julio César y el mismo Marco Antonio se iban a lucir en grandes batallas, digamos, uh -huh. y que Roma crece y todo, y todo esto, bueno... Cuando asesinan a Julio César, todos sabemos que muere apuñaleado. no, no todos sabemos, porque luego se me olvidan las cosas repetidas. Bueno, perdón, muere apuñaleado <risa> en el apuñaleado. Apuñalado. Apuñalado. ¡Es parte! José César, Fox, brezos, querida amiga. Ah, Amigo. Sí, saludos a, <ríe> a pues. Mica Monroy, gracias mm. mi amor, mi quita preciosa, saludos, mi bebé está pachuca. Mm. ¿Muere apuñalado Julio, Julio César? César? quién me lo apuñaló? Pues eh, entre todos los senadores que conspiraron contra él porque se dieron cuenta que quería eh, ser absolutista, disolver la república y convertirse en emperador esa era la tirada de Julio sí, César fíjate, desde entonces yo y entonces, no, y, entonces y conspiraron contra él varios heradores encabezados por Bruto que es muy conocido que fue bruto. el que organizó eh, todo eso y bueno y entonces a Marco Antonio pues no de, milagro, bruto, ¿eh? de milagro se salvó de de esas de, de esa matanza escapa y entonces se levanta contra los asesinos de, eh, de, de su jefe, de Julio César, y posteriormente se va a unir el sobrino, Octavio César Augusto, se une a Marco Antonio para luchar contra los asesinos de Julio César que estaban encabezados por, este, por Bruto, por el famoso Bruto, y por Casio Longino. Por Bruto, que no era tan bruto. Así es. Entonces... César, segundo Trumbirato, al final de cuentas, le pido, era como un cero a la izquierda, la verdad. Era la, eh, esa jugada: ¿quién iba a dominar Roma? ¿Octavio César Augusto o Marco Antonio? Tacatacán. Ta, ta, ta, ta. y, ¿Y quién ganó? Bueno, pues, pues de ahí viene: es que eh, el, aquí es donde entra ya. Bueno, va, pero, pero antes de que lleguemos a ese punto. Ya me ando yendo, me quieres Israel sí, sí, sí, no sí, te no. lo voy a permitir, no, no, no. querido historiador. ¿Cómo fue que se conocieron, mi querida Cleopatra con Marco Antonio? Ah, ahí, va, ahí van los porqués de, Ay, no de quién ganó y quién no ganó. Ah, bueno, venga, venga. Para empezar, eh, Cleopatra, última reina del de, Egipto tolemaico, eh pues estaba observando, porque todos los demás reinos griegos ya habían caído en poder de Roma, el, sobre todo el reino Seleucida, que eh, había sido el último en caer, y, y los egipcios que habían visto cómo crecía el poderío romano estaban expectantes. ¿no? Bueno, Cleopatra eh, se hace reina porque eh, reinó a la par de su hermano, con el cual se casó con su hermano, para que los ambos pudieran reinar, pero el hermano primero la quitó ¿sí? y luego este ella se escondió y cuando Julio César llega a Egipto para ver que como los egipcios habían matado a su enemigo, pero antes amigo y suegro Pompeyo, eh, pues no, era su yerno. Pero, pero, señor, era, su, era de yerno de y... Julio César, aunque Pompeyo era más grande de edad. Era, okay. O sea, Pompeyo se había casado con la hija de Julio César. Le okay. llevaba como 40 o 50 años, pero entonces... Oh. Se, a, a, a, sí, este... Pero bueno, muere la hija y entonces queda viudo Pompeyo. Okay. Qué cosas tan curiosas. Bueno. Se y pelean. Eh, o sea, más grande y se muere la hija joven? Pompeyo y Julio César se pelean también sí. por el poder, uh, sí, entonces hay, hay tremenda guerra, la primera guerra civil del primer triunvirato, y, y Julio César se va a esconder con ese Ptolomeo, el que era el esposo de la Cleopatra, el hermano de Cleopatra. Y entonces, porque él pensaba que Ptolomeo lo iba a proteger, y resulta que ese Ptolomeo pues, lo que hizo fue mandar a decapitar a Pompeyo, ¿Mm? creyendo que con esto iba a agradar a Julio César. ¿Mm? Julio César llega a Egipto y pues este se da le enseñan en la cabeza de Pompeyo, ¿No Pompeyo y se aterroriza, porque aunque eran enemigos lo estimaba, entra en furia y entonces comienza el conflicto de Roma con Egipto y es cuando aparece Cleopatra, pero a Julio César, a Julio César envuelta, o sea, en una alfombra se, se presta, presenta... O sea, llegan César. unos esclavos cargando una alfombra para Julio César y adentro venía Cleopatra porque se estaba escondiendo del hermano. Y entonces hace su aparición Cleopatra, pero ante Julio César. Y Marco Antonio solo es un es el general que está el que está ahí obedeciendo, obedeciendo. Bueno, y entonces, eso? bueno, ahí obviamente eh, Cleopatra este, enamora, bueno, envuelve eh, en, con sus encantos a Julio César que es la primera parte de la historia de Cleopatra porque el primer amor es con Julio César y a, hasta lograr que ella sea la reina de Egipto, apoyada por Julio César el hermano que es asesinado y se queda Cleopatra como única reina en este, en, eh, pues no matrimonio, porque era ilegal. Julio César tenía a su esposa, pero tuvieron un hijo tuvieron con, con Julio César. César que se llamó Cesarión. Entonces, primera es la primera parte del amor y. Marco Antonio ya la, ya la había ya, visto, no, bueno, ya, no sabía, ya habían ya sabía guachas, que era, pero que era la señora de Julio César. Sí, sí, o sea, no, ahí no pasaba nada, pero no, primero fue el gran amor entre Julio César y Cleopatra. Cleopatra ¿Sí? ¿Sí? Enamorada a, a Julio César. Sí, y él, hacerse reina. La, la hicieron reina y, y, y fue apoyada primero por Julio César, porque ese Egipto era independiente, no era de Roma. Pero estaban ahí, pues, encantados con Cleopatra, Julio César, y respetó este, ese reino alejandrino que tenía su ejército y algún tipo de fuerza, pero esa es la primera parte. Cleopatra y Julio César y un hijo. Cesarión. Cesarión. Entonces, ¿cómo se enamoraron Marco Antonio y Cleopatra por supuesto, primero muere Julio César ah, cuando, lo... Sí, cuando lo apuñalean Ajá. en el senado Ajá. romano y este Marco Antonio tiene que huir bueno, se divide el reino con Octavio porque están peleando primero contra los asesinos de, este, de Julio César el caso es que a Marco Antonio le toca la parte oriental o sea, todas las partes orientales que es, del, es de lo que era la República Romana, le tocan a Marco Antonio y es ahí cuando Marco Antonio ya tiene que conocer como un en jefe el, romano. Sí, porque estaba en esa parte, aunque no persona. pertenecía a Roma, pero tenía que hacer tratos con Cleopatra. Para apoyar a Cleopatra. Entonces Marco Antonio dice: ¡Bello, ahorita a ver! ¡Ay, ahorita ver! ¡Cleopatra, ser. permíteme, Cleopatra! Sí, ¿En sí, sí, qué por hora? ¿Qué pasa aquí? Él pensó que no iba a caer, pero cayó peor que Julio César. O sea, cayó qué redondito. <coughs> lo, a ver, platica, platica. Lo enamoró, más. pero como no tienes una idea, pero ahí sí ella se enamoró. ¿Tenemos algunos detalles no, no, no. de ese enamoramiento? ¡Algo! De, Algo de la historia. Va, Marco Antonio va a Alejandría, donde está o sea, la sede de, de Cleopatra. ¿Cómo fue la ah, historia sí, de sí, su sí. amor? Sí. Por... Se presenta como el nuevo mandamás romano. Julio no, César no, había no. muerto. Y bueno, y le dice Cleopatra, ahora es conmigo quien tienes que negociar. Si quieres sostener tu reino, aquí yo digo sí o no. Y, y pues, no, este, pero Marco Antonio le dice tienes que eh, ir a primero a Roma para este pues decir que el tal cesarión, el hijo que tuvo con Julio César, César, no iba a aspirar a hacer, a, a, a, a hacer no, algo, no todavía no había claro, pero, a pero algo. A ser el heredero, el heredero de Julio de César. Ok. Si no, entonces obliga a Cleopatra a ir a. El, el, en el sí, Senado. Sí, que se presente. Pues sí, en el Senado, palabra. en Roma. Fue, fue sí. un gran acontecimiento. Y ahí, porque ella tuvo que ceder, Roma era más fuerte. Espérate. Saluditos, Andrés Fuentes, Mixiólogo. Gracias. Pronto aquí con nuestro querido Roblito. Andrés Fuentes. Tener que Fuentes. hacer esas magias. Eh, Juancito Castillo hasta México, Ciudad de México mm. Sobrino del profesor Luarca o oh, gran maestro de nuestro Querétaro lindo ah, yeah, no, es su sí, sí, sobrino sí. querido ah, muchas gracias por bien. acompañarnos es que estamos hablando ya entraste un poquito tarde pero yo aquí ando viendo cómo está todo el asunto entre Marco Antonio y Cleopatra, en esa parte de amor, de esa fuerza, de en esa energía maravillosa, que sí son Marco Antonio y Cleopatra un ejemplo... Del amor de pareja, claro que sí. Real, nadie Real, inventa. No creo que exista sí, otro. Si no, las consecuencias fueron tremendas, Ay, pero. Qué tremenda. cosa tan hermosa. Bueno, pero primero, Marco Antonio no se dejaba. O sea, estaba ah, así, no, ¿no? No, no se estaba. Primero, obliga familia, a ¿sí? Cleopatra a ir a Roma a decir que, bueno, pues, Césarion, al menos no, que Cesarión va a gobernar Egipto y no aspira a nada de, de Julio César, o sea, se decanta como egipcio y no como romano. Entonces ahí hay unas fiestas donde este hay. Eh, Marco Antonio tiene su amante, que es la mamá de, de, de, de Octavio César Augusto, la sobrina de Julio César, y hay. Tremendo duelo entre estas dos señoras. Entre Cleopatra y Y, y la mamá de Octavio César Augusto, ¿se fijan? que ya desde disputándose entonces. a Octavio, porque Octavio estaba enamorado de la ¿Qué? mamá de Octavio César Augusto. No me acuerdo no. cómo se llama ahorita. Ay, entonces ella tenía su nada gran amor. Ah, hijos míos, todo se sabe. Y por a supuesto, la cuando la Cleopatra ¿Qué? llega a Roma, ahí está y hay problemas, unas... Escenas de celos tremendas, que hay, que hay, hay, y no estaban casados, pero todos sabían que eran amantes. O sea, ¿sí? Y era la, la sobrina de Julio César, la, la mamá de, de Octavio, que hay, había. Octavio sí era el heredero de Julio César, del título. Por eso es Octavio César, el César se lo gana como herencia de Julio César. Y Augusto él se lo pone después, pero en, en esos tiempos era Octavio a seca. Entonces, este, ahí, ahí empieza, o sea, este en, en el momento que la trata en Roma, que están negociando y todo, este, sin querer, Marco Antonio se em, empieza a sentir atraído por, por Cleopatra. Por Cleopatra. Sí, sí, entiendo, pero se empieza a enamorar. Pero, se empieza a enamorar, ese es el... Y ya luego... Cleopatra regresa a Egipto, pero todavía la sangre no llega al río, Ajá. o sea, nada más ahí, sí. Sí, no pasa nada, hasta que tiempo, pasa el tiempo, después este, Octavio y Marco Antonio se hacen enemigos, eran amigos, pero se hacen y se empiezan a pelear a muerte. Es una muerte. Entonces ahí eh, Marco Antonio tiene que huir de Roma sí y este obliga que primero obliga a Marco Antonio a que se case con su hermana en vez de con la mamá o sea pero por, si era amante de la mamá ah, por, bueno, pues, pues, pues esa, porque no? Por, pues, porque no era como lógico Así en cambio es, la hermana de Octavio era estaba en edad casadera era era lógico y, y lo obliga a Ahora, casarse Antonio, tú te casas, pero ya, es, ya estaba, estaba enamorado de Cleopatra Todavía no. Estaba enamorado de, de la mamá de Octavio. Ah, de la mamá de Octavio. Entonces, entonces lo obligan a casarse con la hija. Vale. Y aunque se casa con la hija, sigue el amorío en, con Bien, la mamá, porque eso mamá. no cambió nada. Bendito sea Dios. Dios. ¿Qué Dios, opinan, aquí Marroquín? ¿Te fijas cómo está la vida? No, sí, si esto no está fácil. Todo así medio Bien. complicado, no así nada facilito. Dice... Saludos desde este evento en la casa del poeta Ramón López Velarde en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. Ay, gracias, mi Marroquín. Te amo. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos en la historia de amor de Marco Antonio y Cleopatra. Y ya nos estamos enterando de cosas más profundas en esa relación. Aquí todo se sabe, no pues se puede sí. engañar a nadie. Ay, Marco Antonio con la mamá de la de, de Octavio. De, de Octavio. De Octavio. Y luego se me casa con la hija. Con la, hija, y luego con la, hermana, de con la hermana de Octavio. Con hermana de Octavio. Que tienen hijos, ¿eh? Y, Además. Ah, que, tienen hijos. Que tiene hijos con la hermana. y De todos modos, sí, tienen dos hijos. con más. la suegra. Sí, sí. Pues sí, pero, sí. ¿qué es eso? Sí, sí, Nada, sí, que sí, nos se espanten sí, o sea, este dos. O sea, de todas maneras cumplía con las funciones de... Claro. Sí, sí, y procrearon hijos. Ahí está. Y allí no había guerras ni celos ni nada. No, pues al fin que se acusaba con su mamá, pues cuál era el problema? O sea, <risa> así estaban las cosas. <risa> cosas. Sí, bueno, bueno eso era, pero es. de ah, repente sí. le rompen su mundo a Marco Antonio. Eso es lo importante. Marco Antonio. Como, como, yo ver, creo sea. que hubiera podido quedar muy bien así con con la hija <risa> y la mamá. O sea, tenía sí. las dos. Sí. Y estaba feliz, no, no había ningún... Él seguía de supergeneral, romano, augusto... Sí, hasta que la dije, él, la suegra, la se fama. pelea con Octavio, o sea, ya este lo hace huir de Roma, porque todo esto ocurría en Roma, uh -huh. y este Marco Antonio tenía sus provincias que él administraba, que estaban al oriente como Palestina, como este la parte... Bueno, de, estaba... Tenía que ver por la protección del reino de Egipto con Cleopatra y se, va, este, y se va a Siria, se va a Jerusalén y de ahí con Herodes el Grande, por cierto, que era el rey en esos tiempos, fíjate, puro personaje muy conocido y finalmente va con Cleopatra. Pero se va solito, ¿no? Ya o sea, solo, sí, ya. ya no se lleva ya a la, señora, le, le, a la suegra, Le, él le quitó con... la hija, le quitó todo y él tiene que irse solo. con sus legiones para empezar una guerra en forma contra Octavio. Y ahí entonces va con Cleopatra primero para acordar y eh, hacer más grande el, el para ejército. Tener el apoyo de Cleopatra. Sí, el, el ejército egipcio y el romano de Marco Antonio juntos contra Marco Antonio. Esa era la fuga. Y pero ya, no. ahí ya en la corte, solo, sin nada, ahí cae. Se enamora. Ahí sí, ya. Ya ven Ya no, ven cómo es este, ya, no hubo otro, ya, ahí este. Ay, déjale, mando un saludito. Toñito. Lozada, Villalón, un beso, licenciado hasta la Ciudad de México, y a Cosette Barrera, gracias mi amor, te estuve marcando, cuando puedas me regresas la llamada, mi cosita preciosa, amiguita, linda, aquí andamos, aquí ando viendo todos los detalles de mi querida Cleopatra y de Marco Antonio, fíjate, nada de qué admirarse, o sea, en estos tiempos pasa casi lo mismo sí, No, no, no Estamos hablando o sea, de qué año Estamos hablando eh, Aproximadamente Al como momento. Por el eh, 40 antes de Cristo Mira Cosi Cosette Que le digo cosita de cariño a sí. una 40 antes de Cristo Marco Antonio Tenía diamante a la suegra Hijos Dos, hijos, dos con, hijos con su esposa con su legal. legal. Sí. Le echaba ojitos a Cleopatra, pues ya le gustaba. Y ya, y, ya, y, y, y ya cuando está con Cleopatra, otros dos hijos. ¿Con Cleopatra? Con tuvo dos, dos hijos. hijos. O sea, Cleopatra dos, tuvo un ah, hijo... César, con Julio César Cesarión. Cesarión y, y dos hijos, hijos... Con Marco Antonio. ¡Guau! ¿Cómo terminó ahí el asunto? Es que gente. Hombre, entonces, con razón hay unas películas increíbles y bellísimas. Fíjense lo que es la historia. ¿Cómo terminó la cosa, amigo? Bueno, finalmente, o sea, están en guerra, Octavio y con Marco Antonio. Antonio con sus sí, este, pero eh, Marco Antonio tiene un general eh, que, este, llamado Agripa, que es un genio militar. Mejor que Marco Antonio. ¡Ay, y entonces En la guerra este, hay una batalla que es muy conocida, la batalla de Axio, que se da por el 33 uh -huh. antes de Axio, con ba dobles... Batalla de Axio, la voy a, de, la voy a investigar. Hay axio. cerca de Grecia se uh -huh. enfrentan las flotas de Octavio contra la flota combinada de Cleopatra y Marco Antonio. Ay, porque ay, ay. no eran lo mismo, eran distintas, sí. eran pero... y este Pero eh, era mucho más pieza gripa. Gana Octavio. Sí. Gana no, Octavio no, destroza está. las flotas, las de, flotas de, Antón de... de Marco Antonio. Y, y Cleopatra. de Cleopatra. Y entonces ya era todo cuestión de tiempo para, este pues, eh, culminar digamos, esa guerra. Al final de cuentas, obviamente, todavía pasa un tiempo, Octavio, digo, Marco Antonio, huyen con Cleopatra, ya este, saben que los romanos, pues van a por, por Marco Antonio. Sí, claro. ¿sí? Y, y entonces ya se pone difícil el asunto, finalmente llegan y le pide Octavio a Cleopatra, me entregas a Marco Antonio. Cleopatra sale a recibirlo por sí. A, sí, a ver sí, sí, sí. si lo puede enamorar, pero ese sí no se deja. Sí Octavio no se sí, no, no, de plano. Este, Octavio si ya, bonito y todo, sí, así, sí. Sí, Antonio, sí, sí. Se dice sí. que trató de, de ver si podía recibirlo. Re y no se dejó. No, no. Ahí sí fue imposible. Es que el otro iba Tenía que tiempo. entregar a, a, Marco a Marco Antonio, Antonio. Marco Antonio. Cuando ve que todo está perdido, se suicida y posteriormente este, Cleopatra también termina suicidándose para no entregarse a Octavio, porque Octavio le dijo, sí, pues vente, yo este, no hacemos, no hay problema, pero me acompañas a Roma para hacer un, un, este, una, un desfile en son de triunfo. Eso era, Qué la idea. Idea, iban a tomar prisionera y a lo mejor... ¿Sí? le ejecutaron, o sea, ¿Sí? se iba a lucir como los generales ¿Sí? no. cuando hacían una, una, entran, conquista. una conquista. La llevaban y pudieran o sea, haberla matado, dijo, no me forme dice que hijos, hijos, se, se, hijos. Se, con una áspid, un, una serpiente que le pica en el seno y ahí termina y finalmente Octavio toma Egipto. ya Entonces se vuelve una provincia romana y se acaba... El último reino griego de Alejandro Magno, con wow. Cleopatra muere ese último reino griego. Todo, al suicidio. O sea, el amor no, no, no, de Marco Antonio y Cleopatra costó que ese último reino alejandrino dijera Dios y acabara siendo propiedad de Roma. Wow, qué fuerte, o sea, es, o sea, qué fue, es un costo fuerte, altísimo. Pero super altísimo. O sea, pero, pero el amor fue real. o sea, Pero el, de, el amor sí, existió. Existió. existió fue sí, fue el que hizo poderoso. perder la cabeza a los dos porque también Cleopatra ya no estaba con mucha coordinación. Y este, sí. finalmente, este... Y, y Marco Antonio, pues tampoco, ¿no? no o sea, o sea, estaban imbuidos en esa esfera de amor y, y no... Quizás pudieron haber ganado la, la guerra, pero obviamente más fríos tanto Octavio César Augusto y su supergeneral, Agripa, que es esa otra historia. No, hombre, ya luego platicamos de, de Agripa. Sí, de... sí, vamos a ver algunas de... técnicas sí, de guerra, es... también sí, las de... debes de tener de las... No, de o, o sea, Agripa, ¿sabes con quién se casa? ¿Con quién? Con la esposa de Marco Antonio. Con la, con la que había dejado. Sí, con de la que había hijos. dejado, o sea... Cuando sí, cuando cuando, ya... Marco, cuando Octavio obliga a Marco Antonio a casarse con su hermana, Ajá. ella se veía furtivamente con Agripa, con Agripa era amante, de, Agri... era amante Ay, ta... de Agripa. Ya ven muchachos o sea, y muchachas, o sea, eso no si debe que... de ser, ¿Qué? O sea, aquí se hace un relajo, ¿qué es eso? Cris Camacho, gracias por acompañarnos. ¡Primo San Chava Vargas, gracias! Él nos ve en United States. Ah, qué ¡Ay, gracias! Bien, ¡Primito bien, querido y errado por acompañarnos un ratito, porque ya a las 11 nos vamos, bueno, las terminando de aquí nos vamos ya a la cabina de, de 89.5, sí, vamos a tener un súper invitado al maestro Arón, que es el director de prestaciones y servicios de Links, porque... Este, queremos para dormir puras buenas noticias, puras dulzuras de noticias de todos los <coughs> beneficios que tenemos para disfrutar del IMSS. Entonces, invité al maestro Aaron, aquí mi querido Raulito y yo, que por cierto, ay corazones, les platico algo. Mañana. Mañana va a haber una conferencia bien bonita en Acámbaro. Se las vamos a transmitir por ecos de la antigüedad. ¿De qué vamos a hablar, mi querido Roblito? Vamos a hablar de eh, los temores de Moctezuma antes de la llegada de los españoles. Híjole, eso va sí, a estar sí, bien. Sí, Buenísimo. Eso para mañana. ¿Quién quiere ir a Cámbaro? Eh, ¿Quiere eh, parte sí, sí, para Sí, sí, este, hay, Bienvenidos. Hay, este, con mucho gusto lo recibimos. Eh, bueno, hay preguntan en la presidencia municipal. ¿Dónde va a ser? Creo que es ahí muy cerca. No, no, no sé exactamente el lugar, no conozco la ciudad. Este, pero este, tú, tú vas a transmitir, ¿no? Vas claro. Hacer la transmisión, así, Yo soy acá la. Y la comentarista y todo, sí, sí, sí. Todo. ¡Mera buena! Desde así el, que todo. Pero la señal en Ecos de la Antigüedad. Para que quien guste. A partir de las 6 de la tarde. Lo vean. Directo desde Acámbaro. Punto seguido con eso, mis bellos. Este viernes tenía mi tertulia, mi tertulia Ay. de Letigantes. A me mm. triste dos, tres días. porque, Pues, ¿qué creen? ¿Que el restaurante el, eh, que me iba a apoyar ya a la mera hora? Pues ya ni me contestó, dijo que no. Pues ya, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ya volví a agarrar alegría, ya estoy lista, pero va a ser de este viernes al próximo, viernes 17 aquí con la Corazona, en los Patios de Corazón de Radio. Nuestra tertulia, vamos a tener nuestro tema, vamos a hablar de Teotihuacán, ¿verdad maestro? Teotihuacán, sí, sí, Vamos sí. a hablar de Una Teotihuacán. Una aventura de la arqueología, Teotihuacán. ¡Ah, oh, qué sí. belleza! Y, pues claro, música en vivo, por supuesto, muy familiar, pero sobre todo, pues este, este regalo tan bonito de... De ir a la historia Conocer Viajar Disfrutar A través de la palabra Del conocimiento De la sabiduría Muchas gracias mi Raulito Mira, mm. antes de irnos Aquí para todos mis corazones Bellos Tenemos algunas películas Así padres para adentrarnos Y ver todo así sí. Que nos puedes recomendar Claro sí. Hay, y y hay el... dos versiones. La la famosa película llamada Cleopatra, así nada más, es... eh, que eh, protagonizan Richard Burton y Elizabeth Taylor. Esa le, y esa la dice. Más o sí. menos realizada por 1960, no estoy muy 60, 60 En los 60, o al sea, principio de los 60, una gran, eh, una película de cuatro horas, una superproducción. Sí. Eh, yo creo que es, es, es la mejor que ha habido y no la han superado, hay una serie también donde se muestran detalles, es diferente en la serie Roma que hizo HBO, se la recomiendo, hay este, ahí hay sí, sí. vienen varios capítulos sí, sí, no le... y, y se detallan varios de, de, de esas cosas mórbidas sórdidas que había entre relaciones que con la suegra que con la hija que aquí que para allá pero que el otro general no no no o sea era una cara, una serie de carambolas verdaderamente increíbles la serie Roma de HBO se le, se la recomiendo Ahí, obviamente vienen varios capítulos donde sale otra Cleopatra donde sale el Marco Antonio de la serie Dejbio es un gran actor, hace una actuación verdaderamente increíble. ¿Algún libro, algo que nos recomiendes? Hay este, eh, pues de libros, ahora sí que eh, la propia historia de Roma, hay muchos libros que, que traen eh, historias de Roma. Yo eh, me adentré mucho. Un, eh, un, este, un escritor de ciencia y ficción, Isaac Asimov, se dedicó a la historia también y hace un libro que se llama La República Romana y otro que se llama El Imperio Romano. Bueno, La República Romana con Isaac Asimov tiene buenos detalles, es a menos también para los que quieran consultar ahí. Este, oh, qué belleza. Entonces, con con no, esas recomendaciones, este tiempo, tienen para vivir. que la imaginación vuele. Ay, sí. Y disfrutar, qué belleza. Pues vamos a seguir disfrutando de este, de este tiempo de amor. Así mi Querido es. Maestro sí. Raulito, los que tengan su pareja, cuídenla. Disfrútenla. Los que no tengamos, pues nos vamos preparando, pues por si nos llega un Marco Antonio y a ti una Cleopatra, ¿qué tal si me llega un generalazo y a ti sí, una sí, Cleopatra sí. que te mueva así el ojito y te seduzca? Uno sí. nunca sabe, hay que estar bien listos y prepararnos sí, sí, por si nos corresponde. Por aquellos, rolito, claro que sí. Uno sí. nunca sabe, uno nunca pero sabe que... aceptamos... En San Valentín, si <risa> sí. Sí, tú qué claro que hace, talías chocoladitos, unas tarjetitas, unas tarjetitas, no tarjetitas sí, sí, sí. un cariñito, Muy bonito, verdad? Claro sí. De cuando estábamos chiquillos de 12, 13 Exactamente. años, ¿no? o sea, sí, sí. ¿te acuerdas las famosas del, tarjetas que del se compraban. Que sí. estaba aquí en el 5 en de mayo, era Walmart, no el andadorcito que ah, pero me... en 5 de mayo. Ah, en el mero centro por donde. ¿La Mariposa? No, no. No, no. donde está el Hotel La Marquesa. Ajá, que, ajá, sí. Que está en la Fuente, sin la fuente, la fuente Neptuno. En Neptuno. Ahí había una tiendita como en los setentas una tienda, no me acuerdo si era del sol o Walmart, no me acuerdo, era una tienda muy. <ríe> Muy básica, con muchos básicos que la llenaban de osos, de chocolates, al lado del andador aquí en Querétaro. Uh, a mí me encantaba Y pues sí me llegaban, tenía 15 años, y me llegaba un osito, un osito con un sí, chocolate. Sí, sí. Entonces, no hay que perder esos detalles. Miren, un detallito. Claro, ¿no? sí, sí. un chocolatito, un... una llamadita, un cariñito, que no se pierda mi Raulito, total, claro. que un cafecito, una plática, <risa> un libro. <risa> Un libro. Sí, sí, un libro Un libro. Sea, con la historia de Marco Antonio y Cleopatra O lo que pasó ahí en Roma Bueno, claro sí. corazones míos Ya saben, los que quieran venir a mi tertulia Por favor, aquí por el inbox me, me mandan un mensajito Y yo les digo todos los detalles Que es para el viernes 17 De febrero, aquí en el patio De la Corazona Y, este, bueno Pues nos vamos Me despido de ustedes un ratito son las nueve de la noche, vamos a ser rum, rum, rum, para irnos a la cabina de FM y prepararnos, mi querido... Sí, para, para el programa ¿verdad? al ratito en 89.5 de FM en Radio Universidad. Sí, Ahí los esperamos. Queridos amigos, los adoro. ¡Muah! Muchas gracias por compartir con nosotros, los quiero mucho y disfrutemos. Los vemos gracias. al ratito. Eh, muy lindos. Gracias.